Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Una vez escucha nombres de personalidades y muchos se pregunta de quién estamos hablando. En esta noche yo recibo un invitado que a través del tiempo yo le he dado mucho seguimiento a su carrera desde aquellos años que él estuvo ligado a los grupos estudiantiles. Al pasar del tiempo vemos que ocupó posiciones muy importantes como secretario o ministro de la juventud y ahora en su condición de cónsul general de República Dominicana en Panamá. Es un gran placer en esta noche conversar con el licenciado Robert Polanco, aquí en este espacio. Bienvenido por aquí, profesor. Muchas gracias, Robert. Gracias por la invitación. Estoy más que orgulloso y agradecido de poder conversar contigo. Profesor... Uno ve pasar el tiempo, y yo sé que hay una generación tal vez que está en estos tiempos, esos milenios, esos, esos digitales, que tal vez nos recuerdan la trayectoria de Robert Polanco, de aquellos años de lucha en esos frentes estudiantiles. Pudiéramos volver un poquito atrás, por favor, Robert. Bueno, yo eh, soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, soy licenciado en Derecho, cuando fui estudiante... Eh, me tocó reorganizar el Frente Estudiantil Socialista Democrático, FES, eh, por ahí por eh, los años 1995, ocupé sí. la Secretaría General y con un trabajo intenso eh, fuimos electo presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en 1997. Paralelamente a ese trabajo me inserté a trabajar en la Juventud Revolucionaria Dominicana con, con Tony Peña, Jacobo Fernández y una serie de eh, Sadoc y Duarte, de, de líderes juveniles en ese entonces. Y en el año 2000, cuando gana el presidente Hipólito Mejía, sí. eh, soy designado subsecretario técnico y de planificación y dos años después eh, asumo la, secretaría, la dirección de la Secretaría de Estado. De la, de la juventud. Ya posteriormente a eso trabajé en el partido, fui vicepresidente nacional hasta el 2012 cuando eh, renunciamos, todos en el 2014, eh, y a partir de ese momento estoy trabajando en, en Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo, en la campaña del presidente Luis Abinader, fui el director ejecutivo de la, de la campaña. Y, y estamos ahora compitiendo por la, por la presidencia de la, de la provincia de Santo Domingo eh, tú sabes Robert que en la época de nosotros era VIP sí, sí, entonces sí. era con mini mensaje. Sí, sí, sí, sí. pero ahora sí hay que, hay que poner al, al día los lo, lo millennials y millenials sí, claro. pues, para, para que conozcan eh, la trayectoria sí, sí, porque es. sé que hay muchos dirigentes de su partido el PRM que conocen su trayectoria pero tal vez esa generación de jóvenes que llegaron cuando el proyecto del presidente Luis Abinader, tal vez no conocen a fondo su trayectoria. Obviamente, son jóvenes que, que están naciendo entre el 96 y 97, precisamente sí. cuando empezaba sí, claro. eh, eh, eh, ese trabajo eh, como estudiante. Sí. Eran apenas niños y son ya jóvenes. Jóvenes y con trabajo, porque sí, son sí, jóvenes sí, sí. que ya son activistas, tú lo ves que inciden, que toman decisiones, que son parte importante de la decisión de los partidos, en este caso el PRM, Tú hablabas de tus aspiraciones a presidir la provincia de Santo Domingo. Tu trayectoria de lucha, yo creo que años de trabajo tienes por demás. Ahora, ¿qué trae nuevo Robert Polanco para el PRM en la provincia de Santo Domingo? Mira, a nosotros nos tocó realizar un trabajo ahora en este proceso electoral junto a una playa de dirigentes, Alfredo Pacheco, Rafael Bulo Gómez, Rolfi Roja, eh, Máximo Pérez y nos entregaron la provincia de Santo Domingo con apenas dos alcaldías sí. la, la gran capital sí, sí, sí. el distrito nacional y la alcaldía de La Caleta sí. sin senador y con un reducido número de diputados y ese trabajo constante yo fui el director ejecutivo la parte operativa reca se recayó sobre nosotros Él permitió que dejáramos la provincia en dos alcaldías sí. 21 diputados el senador y una centena de, de regidores. Eso hay que consolidarlo, sí. fortalecerlo para mantener ese espacio de los dirigentes en el Congreso, los ayuntamientos, la participación de los dirigentes en el gobierno, apoyando al presidente eh, Luis Abinader y mantener el apoyo de, de, del presidente. ¿Y por qué no también? Ahora que... Que, que, que hemos asumido a la conducción del Estado. Yo creo que, que nosotros tenemos que trabajar para garantizar la competencia de los compañeros. Sí. Y yo que he estado ligado siempre al área eh, educativa, creo que el Estado ha cambiado, Robert. Sí, sí. Ese no es el Estado del 2000, cuando yo era ministro de la Juventud. Han cambiado las leyes, han cambiado la estructura, y nosotros tenemos que adecuar ese dirigente, esa visión de ese dirigente esa competencia de dirigente a lo que está estableciendo sí. la ley. No es decir, vamos a nombrar por nombrar, sino llevar los mejores hombres y las mejores eh, mujeres para que ocupen los cargos en función de la competencia que tiene. Y eso es una tarea pendiente que sí. tiene el Partido Revolucionario Moderno, porque obviamente tú sales a construir un partido y tú, todo el que tiene la voluntad, Tú lo asumes. Cuando tú, cuando tú ganas las elecciones, tú también tienes que trabajar con esa gente, sí. pero también necesita el, el, el, el técnico que fue a la universidad, que tiene la competencia, que tiene la maestría, que se graduó, también tiene que dar la oportunidad, pero tú no puedes dejar de lado al que te, al que ayudó para que tú construyera ese triunfo. Y es una de las tareas que nosotros vamos a trabajar en, en facilitar la competencia para que todos los, los dirigentes de nosotros estén tono con los requerimientos que exige la ley en las diversas posiciones de, del Estado, aparte de fortalecer la estructura y la vinculación. Tú no puedes tener el partido desvinculado del ejercicio gubernamental. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay un, un, una tormenta, un ciclón, un terremoto, una tragedia, están los dirigentes políticos ahí sí. y tienen que servir de puente. Muchas personas a veces que tienen necesitan una intermediación de una operación, algo, y tú tienes la facilidad con el funcionario, tú tienes que poner eso sí. al servicio de la, de la comunidad. Entonces hay que acercar más eh, el partido a esos, a, a esas estructuras. Y, y hasta ahora hemos arrancado con, con buen pie. Tenemos mucho, mucha simpatía, que ya vamos a empezar a, a caminar cuando ya eh, no vamos a programar porque obviamente tengo funciones eh, consular en Panamá pero en el tiempo que visitemos el país estaremos eh, hablando con síndicos, con regidores con diputados, con presidente del partido, con ex coordinadores de, de campaña y todo el que tenga que ver con el fortalecimiento de, de, este, de este partido. Hasta ahora las perspectivas son muy favorables eh, las eh, las intenciones de apoyo eh, que tengo eh, son constantes y ya empiezo a reunirme con, con, con figuras del partido que, que me han manifestado que van a trabajar conmigo y que me van a apoyar para ese, para ese propósito. Robert, cosas puntuales en ese sentido. Tú viste una explicación que para mí resulta importante para todos de poder establecer la capacitación técnica y la capacitación del militante para poder asumir posiciones en el Estado. Sabemos que muchos dirigentes todavía están reclamando el caso de los delegados que tuvieron en las mesas y otros dirigentes zonales que entienden que ¿por qué no ha llegado su oportunidad? En tu condición de coordinador de la provincia, sé que la demanda de ser muy constante para ti en ese tema, ¿cómo van esos aprestos de manera general en este tema? No, es que, es que ya hay... hay... El Estado tiene procedimiento. Sí. Eh, tú tienes una, una carrera de función pública. Ya el, el, el, el empleado público tiene derecho. Sí. Si tú, si tú eh, estás en una institución y eso america, amerita eh, eh, pagarte unas prestaciones, tú no puedes cancelar a nadie sin pagarle sus prestaciones. Sí. Si, yo, si, si a mí me van a, a colocar por esa persona... Obviamente tienen que desinteresarlo y pagarle sus sí. prestaciones. Pero también ya ahora, eh, cuando yo era ministro de la eh, Secretario de la Juventud, yo nombraba y después mandaba eh, a Palacio y eso llegaba a seis o sí, ocho sí, meses. Sí. Ahora tú tienes que esperar que venga la, la, la aprobación del, del ministerio porque sí. hay una reforma de la ley de la administración pública del del, 2000, del 2008 sí. que ya se tiene que, que cumplir, eh, eh, que tú tengas la competencia para el cargo. Porque si un cargo tiene especificaciones, tú tienes que cumplir con esas... Eh, ok, eso es tuyo, pero tienes sí, que cumplir con sí. esas especificaciones. Con yo te puedo decir, Robert, que ahí. en el consulado yo recibo pasaportes que estaban hechos a mano sí. anteriormente, en, lo, en los 80, eh, hechos a mano. ¿Qué se requería ahí? Que tú tuvieras una buena caligrafía Palmer. Sí. Eh, tú sabes que la, la caligrafía sí, Palmer... Sí, la, las letras, sí. Eh, la letra pero ahora... Tú necesitas manejar un, un programa. Tú me puedes venir a mí con la, con la letra Palmer, muy sí. bonita, pero no me domina el programa, entonces tú no tienes la competencia. Yo tengo que sí. formarte para tú, para tú ocupar esa posición. A lo mejor, si tú tienes, eh, eh, no tienes esa competencia y si tienes este que, que, la, que la tenga, tú tengas que esperar un poquito más de sí. tiempo porque ya él cumple con eso. Entonces, eso es lo que yo creo. No es decir... Eh, miren que ahora están pidiendo currículum. no, no, no, es poner a la gente que esté, que, que, que, que esté acorde con lo, con, lo, con lo que se está demandando porque nosotros creemos un estado moderno y creemos en el avance de, la, de, la, de las instituciones y tú lo que tienes que adecuar tu, tu dirigencia, entonces es una de las tareas que, que nosotros vamos a hacer tan pronto asumamos la, la, la presidencia de la, de la provincia de Santo Domingo y, y, y yo vengo a Santo Domingo y yo le doy seguimiento a casos de, de, de, de dirigentes que puedan tener un, okay. un proceso se, se, que ¿Se te... hace como se le diría a la gestión? Sí, otro, claro, no claro, claro, porque porque hay un compromiso, hay un Muy compromiso bien, de, de todo el que trabajó, eh, que, que apoye y que trabaje por su gobierno. Nosotros no podemos estar al margen de eso. Excelente. Nosotros, y, y el presidente, eh, el primero que está comprometido con eso señor Luis en Muy bien. En el, caso, en el caso de nosotros en Panamá. Eh, eh, hemos insertado dirigentes de allá. Yo, bueno, yo necesito uno de informática, pero me llevaron uno que sabe de informática, sí. que fue el que hizo el, el traslado del consulado. Nosotros lo mudamos de local y yo no tuve que buscar ningún técnico de, de, de, de cancillería ni de pasaporte. Lo instaló ese, ese, ese técnico que tiene Panamá ya en sucesional sí. y, él que, y él, el encargado de, del soporte eh, eh, técnico del, del consulado, un dirigente de allá con competencia. Sí, sí, Entonces, eso se puede hacer en todos los sentamientos del, del, del partido. Muy bien, Robert. Tenemos que hacer una pausa. Yo, ya que entramos al tema de Panamá, para retornar, hablemos un poco cómo marcha el consulado y qué se está haciendo allí en la favor de la comunidad dominicana. ¿Qué te parece? Excelente, hacemos una pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes.